Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, el título de hoy es un tanto polémico, ¿eh? tormenta de materia oscura. ¿Qué es? ¿Nos puede afectar? Lo vamos a dejar en el aire y antes de empezar pues os doy las buenas noches a todos los amigos que estáis entrando, que estáis aquí con nosotros y a los moderadores, a los miembros del canal y a todos los que estáis aquí. Así que vamos a empezar a saludar a nuestros compañeros contertulianos de esta noche y comenzamos por las damas, Alba Espejo, Misterios del Mundo, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches Rafa, gracias por invitarme. Cuéntanos, antes de empezar, Qué vídeo tienes en tu canal último que has subido y de qué trata? Pues mira el último que he subido lo he subido hoy hace un ratito a las ocho y media y trata sobre el lago Poyang que está en China y es un lago que en el que ocurren unos sucesos muy extraños es muy parecido al Triángulo de las Bermudas desaparecen barcos y no dejan ni rastro y además es una cosa muy curiosa porque es un lago que solamente tiene 9 metros de profundidad y las cosas desaparecen, desaparecen los barcos, las personas y ya te digo, es como si fuera un triángulo de las Bermudas. Curioso, pues es un tema muy curioso y sobre todo muy buscado en el misterio. Así que chicos, ya sabéis, si os apetece, pues eh, cuando podáis os acercáis a su canal Misterios del Mundo y le echáis un ojito. Y vamos con... Nuestro compañero de El Árbol Rojo, Alejandro Merino. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy muy bien aquí, de nuevo en tu canal. Me has invitado, yo vengo, aquí dispuesto a estar un rato. Muy bien. Oye, háblanos del último vídeo que has subido. Que... Cuéntanos, cuéntanos. El último. Sí. El último es sobre la Biblia de Colbrin. La vida de Colby es, una, es un vídeo que quería tratar hace tiempo, pero por las circunstancias pues, lo fui dejando un poquillo atrás. Y doy una información pues, muy diferente a la que se ha dado siempre. O sea, hay muchos, muchos eh, investigadores que han, que han dado la información, pero a mi entender han estado compartiendo la información que se sabía, digamos que había en las redes, en internet. Y yo pues, profundizado, profundizado en el tema... Y pues y Quiero, vamos, en el vídeo Pues miro las posibilidades Que hay de que sea auténtica O que sea un fraude No digo, no digo el resultado Que se pues, pasen por el canal del árbol rojo Y que lo miren Claro, para eso está tu canal Para que lo, lo vean Y es disfruten, exacto. la verdad es que Ambos canales, buenos canales Yo os lo recomiendo ¿eh? Además Alejandro Alejandro lleva ya haciendo cosas conmigo desde que empecé el canal, sí. prácticamente, así que os lo recomiendo. Y, a y además, a... Alba, estoy haciendo vídeos ahora, que normalmente soy muy vago, pero llevo un mesecito que he hecho seis vídeos, creo, en un mes o un mes y medio. muy bien, Sí, sí. <risa> así vamos bien. Creo que nunca, nunca había hecho tantos vídeos, ¿no? seguidos. Sí, <risa> no, ya, ya, tú eres, tú eres más bien de, de vídeos para Al mes, de, de uno al mes, ahí va. <risa> Pero, sin embargo, llevo un, un, una racha buena. Muy bien. Pues bueno, os recomiendo los dos canales, El Árbol Rojo y Misterios del Mundo. Y vamos a empezar este tema de esta noche. Tormenta de materia oscura. Vamos a empezar por Alba, que nos va a contar qué es lo que se dice por ahí de la tormenta de materia oscura. Parece que nos tenemos que bueno, ir a la iglesia y confesar, porque parece que nos vamos a morir o algo de eso. Alba, cuéntanos esto de la materia oscura, de esta tormenta de la materia oscura, la información que tú tienes. Vale, bueno, pues os cuento la, la noticia de, de lo que se dio. Eh, la noticia dice que el año pasado los movimientos de las estrellas que están cerca de el, nuestro sistema solar fueron medidos por el satélite Gaia y, y bueno... Este satélite detectó una corriente que inicialmente era desconocida, que se llama S1, y resulta que esta corriente eran los restos de una galaxia más pequeña que la, la Vía Láctea había devorado, por, por decirlo de alguna manera. Y ahora este estudio eh, añade que 10.000 millones de masas solares de materia oscura de esa galaxia eh, viajan a lo, a lo largo de esa corriente, de ese 1, que van directamente hacia el Sol. Eh, este estudio eh, eh, explora varios candidatos para la partícula que aún es desconocida, que constituye la materia oscura, para probar cómo este huracán impactaría en, en los experimentos que hay para, para la detección directa. Cuando toda esta materia oscura nos alcance, lo que pasará es que golpeará al Sol y a cualquier detector que haya en la Tierra de, de materia oscura, a unas velocidades superiores a 500 kilómetros por segundo, que sería el doble de rápido del viento estándar que hay de materia oscura en nuestra galaxia. Pues eh, el investigador Oger y sus compañeros eh, lo han denominado huracán de materia oscura y, en su opinión, dicen que esto es una ocasión de oro que, que no podemos dejar escapar para poder estudiar este tipo de materia. Entonces, a partir de este punto, el estudio trata de predecir cómo este inesperado eh, vendaval de materia oscura podría afectar a los diferentes experimentos de detección directa de materia oscura y se centran en varios tipos de posibles partículas, una de, de las candidatas más conocidas es la partícula masiva de interacción débil que se llaman WIMP y su masa oscilaría entre unas pocas y cientos de veces la masa de un protón y que cuando chocan con átomos producen una especie de, de retroceso nuclear, nuclear, nuclear perdón, que sería visible en los detectores. Pues varios de estos detectores a base de xenón líquido y cristales de yoduro de sodio esperan detectar por primera vez eh, esta, mate, esta materia tan misteriosa que es la materia oscura. Y en definitiva, sea cual sea el tipo de partícula que resulte ser el componente principal de esa materia oscura, la corriente S1 se supone que brinda una gran oportunidad para, para detectarla y poder estudiarla. Y esto es la, la noticia que han dado, eh, son cosas un poco, temas así de, de partículas, protones, un poco difíciles, ahora Alejandro nos explicará más en profundidad. Y bueno, la noticia es esto y el mensaje también que dan es que no cunda el pánico, porque se supone que es algo bueno, sería un avance tecnológico, hoy tecnológico digo yo, científico. Ajá. Bueno, la verdad es que yo os voy a decir la verdad. Yo no os voy a engañar, ¿vale? Porque ya sabéis que Rafa Fernández, si se me caracteriza por algo, es por lo llano que soy. Yo cuando vi el vídeo de Alba, os lo prometo, no me enteré de nada. Lo siento, Alba. Pero, son, pero ¿por qué? No porque lo explique mal, no. Sino porque da muchos datos, son muchos datos... Eh, y que, de hecho, os voy a confesar, tuve que ponerlo dos veces y entonces ya me empecé a, a situar. Y es algo pues que es muy complicado y también os diré que es algo donde el que no sabe, como en este caso yo, pues se me puede engañar. ¿Vale? Se me puede engañar, puede venir cualquiera y decirme, ¡guau! Wow, va a venir una tormenta solar, una tormenta solar, perdón, una, una tormenta de, de materia oscura, perdón, y nos vamos a morir. Claro, te dicen esto y dicen, bueno, pues ya está. Preparemos los cafés con leche, un termo, y nos vamos al monte a ver cómo morimos todos, porque otra cosa no nos queda, ¿no? Pero vamos a ir con Alejandro, que él nos va a aclarar, y además tú cuéntanoslo como si se lo contaras a, a mi abuela. ¿eh? Mi abuela ya era muy vieja, ¿eh? cuéntanoslo de una, de una forma entendible, y eh, te voy a preguntar. De entrada, ¿qué es la materia oscura? Pues, de entrada, te digo la realidad, tal como es. No se sabe. O sea, la materia oscura no se sabe lo que es. Por eso tiene ese nombre. De hecho, hay quienes ni siquiera lo consideran materia. ¿Por qué? Porque eh, la materia, digamos, la materia visible, la materia que conocemos, la, la materia que podemos medir, eh, digamos, tiene... Mm, se establece o, o, o se relaciona por cuatro fuerzas, cuatro fuerzas universales que, te, que están digamos en la física que conocemos, la física teórica, el modelo estándar teórico que tenemos desde Einstein, que es con la, lo que es con la fuerza de gravedad, con la fuerza electromagnética, la nuclear débil y la nuclear eh, fuerte. Las dos segundas pues, son de corto alcance, las dos primeras que he mencionado son de largo alcance. Toda la materia que hay en el universo, incluido la luz, incluso los, los fotones, pues, eh, por la ecuación de Einstein eh, pues sabemos que la energía y materia es lo mismo por la ecuación de Einstein pues tenemos pues toda la materia que, que conocemos pues digamos son interactúan con estas cuatro fuerzas elementales ¿qué ocurre? que la materia oscura no no la materia oscura solo eh, al menos que podamos saber a ciencia cierta solo actúa por la gravedad o sea nada más eh, se está intentando, existe la teoría o más bien casi es una hipótesis para poder, digamos, descubrirlo a través de, de estos distintos experimentos que se realizan eh, Alba ha mencionado uno, que es con que de, de yodo. realmente lleva ya mucho tiempo, llevan desde el año 85 intentando localizar la materia oscura que fue cuando se localizó eh, me, me explico, cuando se estaba estudiando lo que era el, la expansión del universo pues se descubrió que había mucha más mmm, masa de la que debía haber. O sea, se, mmm, casi todo el universo lo, eh, visible que conocíamos es hidrógeno, prácticamente todo. Eh, después hay un tanto por ciento pequeñito de helio y el resto, el resto de todo lo que forman todos los planetas, lo que somos nosotros todos, son, es una mínima parte de lo que se sabía. ¿Qué pasa? Que cuando se están haciendo los cálculos de la gravedad, por pues lo que más o menos que podemos saber, pues se descubre. Pues que falta el 90%, el 90%, eh, digamos, de la masa que hay por la gravedad que existe, pues no, no se debe, no aparece por ningún sitio. Que, entonces, eh, hay dos alternativas, aquí se plantean dos alternativas. Una, que el modelo que tenemos está mal, y dos, que el modelo está bien, pero hay algo que no vemos. Entonces, en principio, la mayoría de la comunidad científica pues, opta por esta segunda opción y se crea el concepto de materia oscura. Una materia que está ahí, pero no la podemos ver. Eh, parece ser que esta es la correcta. ¿Por qué? Porque eh, en el año 85, como digo, se hizo, se hizo un descubrimiento que es que se veía una galaxia se veía de forma extraña. Tiene una, una forma como alargada. Y no se entendía el por qué era así. Y se descubrió que lo que pasaba es que eh, había una, algo distorsionaba la luz. O sea, se hacía como una lente. Para que, para que lo podamos entender, es como si tú coges un vaso, tú coges un, vaso, un culo, un vaso, una lupa, coges una lupa e intentas mirar a través de la lupa. Lo que hay detrás lo ves distorsionado. Pues eso es lo que nos pasaba. Se veía, se observaba eh, una galaxia de forma distorsionada. Entonces se veía con una forma muy alargada. Era algo extraño. Entonces se descubrió que ahí había algo que distorsionaba la luz. Algo que no podíamos ver. La lo único que podía distorsionar la luz era la gravedad. Por lo tanto se descubrió la materia oscura. Y desde entonces estamos intentando localizarla. Eh, ¿Quieres comentar algo? Sí, sí? sí, te quería comentar dos cosas. Ponte el micrófono un poquito por dentro que te está dando la cremallera y soy un poquito. ah vale perdona ¿Vale? Eh, sí. a ver para que nos situemos se puede detectar fácil esto de la materia oscura no, no pues se ha detectado salvo, nunca. No, no se, se, ha detectado se ha detectado nunca. Nunca se ha detectado. De hecho, ahora mismo están como locos todos, absolutamente todos los laboratorios que, que tienen esta oportunidad, que se esta oportunidad, porque es que llevan, eh, como digo, del año 85. Y aquel que lo consiga tiene el premio Nobel asegurado. Pero vamos, así, de claro. Lo sabe todo el mundo. Como alguien consiga eh, conseguir una partícula de materia oscura, eso es un premio Nobel. Así. O sea, ya se lo pueden dar directamente, que, que es así. De hecho, se lleva intentando, como digo, desde de, muchas formas, distintos laboratorios. Hay laboratorios que, se, que son subterráneos, que se, están a un kilómetro de profundidad. Eh, ¿Por qué? Para evitar, digamos, otro tipo de radiaciones, otro tipo de partículas, porque la materia oscura realmente nos está traspasando de forma constante. O sea, como digo, casi todo lo que es la masa del universo, o lo que debe ser la masa del universo, según. Obviamente, vuelvo a repetir, según el modelo teórico que tenemos de la física, que si está mal, lo mismo ni existe. O sea, es que hay, hay algunas personas que después de dedicarse toda la vida buscando la materia oscura, acabado diciendo de que eso no puede existir porque han perdido 30 años de su vida <risa> intentando <risa> estudiarlo y han renunciado. O sea, hay algunos científicos que dicen que no debe existir, que simplemente el modelo está mal. Pero vamos, en el caso de que esté bien... Pues, como digo, hay gente que, que, en laboratorios, que están a muchísima profundidad, usan cristales de distintos materiales, uno de ellos el germanio. Eh, el germanio es, de, digamos, del tipo, del tabla de elementos, un elemento químico está con el arsénico, el selenio, todo eso. Vale. Eh, pues... Pues ahí intentan que alguna partícula de esta materia oscura pues acabe chocando e interactuando con algún átomo. ¿Qué pasa? Que no se ha conseguido. O sea, se hace el experimento, se deja un año, un año dejando que, que pase materia oscura de forma constante. A nosotros nos atraviesa aproximadamente eh, varios, digamos, partículas de materia oscura cada minuto. O sea, cada cuerpo, a todos nosotros nos están atravesando de forma constante. Porque al año sacan el experimento, a ver si, a, si, a, si sacan el, el cristal. Y e intentan averiguar si ha ocurrido. Y de momento, nada. Se ha intentado también en el espacio. Ahora mismo, de hecho, hace poco se llevó un detector muy muy sensible a la Estación Espacial Internacional y se está intentando desde el espacio. Tampoco se ha conseguido de momento. También se ha intentado ya no pillar, no cazar, sino crearlo en... Eh, eh, colisionador de drones intentando eh, replicar lo que es un pequeño Big Bang tampoco han conseguido de nada de momento fracaso absoluto de una cantidad de dinero del contribuyente a la basura y ahí está entonces ¿qué ocurre? que este huracán que se llama así que son simplemente una, una especie de torrentes de materia oscura que, o, de, o de la supuesta materia oscura que nos van a atravesar en, en breve eh, no, han, no han especificado el tiempo al menos yo no he encontrado el dato exactamente cuando cuando llega pues es una oportunidad que brindan de que va a haber mucha más cantidad y puede ser que se consiga localizar, pero con la tecnología que tenemos realmente hay mucha gente que es realmente muy pesimista porque como digo, es que no se sabe lo que es o sea mmm, actúa, sí. tiene gravedad, pero no sabemos lo que es, no, no tenemos realmente ni, idea. ni siquiera se sabe si es un tipo de materia o son varios o sea, es que no se sabe realmente nada. Hay muchos postulados teóricos, muchos. O sea, hay eh, científicos que, que, que, como digo, llevan muchos años trabajando en esto y, y obviamente tienen que ganarse el sueldo y, y sí. lanzar hipótesis y trabajar con, con, con ello, con modelos, pero realmente no se sabe. Entonces, po si reca recapitulamos, no se sabe lo que es, <coughs> no se sabe de qué se compone, no se sabe dónde está pero se supone que está. Sí, de hecho eh, cuando se hacen cuando, cuando se hacen modelos informáticos cuando ya es, es, los ordenadores llegaron a alcanzar una tecnología una capacidad suficiente para hacer modelos de universos o crear universos de forma informática mediante lo que es la, las leyes eh, y las masas de la clase o sea hacer como una especie de revoltijo, jugar un poquito a ser a ser dios y crear un universo digamos informático eh, si no se le mete digamos esta cantidad de materia oscura para que afecta a la gravedad el, el, lo que es la galaxia no sale. Sin embargo, cuando le metes esta cantidad de materia oscura, el, la simulación informática crea una galaxia de una forma muy similar a las que conocemos. O sea, es totalmente indispensable para lo que es el universo. De hecho, es la mayor parte del, del universo, pero no tenemos ni idea de lo que es. Por lo cual, incluso hay muchos científicos que están diciendo que, que mientras no sepamos lo que es la materia oscura, que es obviamente una parte súper importante, de hecho mayoritaria del universo, afirmar cosas como que el universo tiene 13.500 millones de años es una ridiculez porque como mucho tendrí, lo tendría la materia que conocemos. Claro. Y, y también, como digo, hay gente que, que piensa de que no existe. Incluso muchos de los que creían que existía, después de muchísimos años mmm, que, que, sin, que no han logrado nada, pues dice, han acabado diciendo que no existe. Algo está pasando parecido con la teoría de cuerdas que se hizo muy popular y hay mucha gente que está abandonando la teoría de cuerdas porque piensan que no va a ningún sitio. Ajá. Entonces, hablamos de materia oscura, pero también eh, podemos hablar de energía oscura. Sí, pero se parecen solo en nombre, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué sería una cosa y otra? La energía oscura, vamos a ver. Eh, cuando Hubble fue el primero que descubrió que el universo se expandía, pero la forma en la que lo hizo Hubble pues, fue un poquito allá. Realmente eh, los, el, los modelos, digamos, de, de expansión del universo no se descubrieron hasta el año 1935, si no recuerdo mal. Creo que fue Willis. Me parece que sí. Puedo equivocarme, ¿eh? pero me parece que fue Willis el que lo descubrió. Pues eh, cuando... cuando Calculaban pues, la cantidad de materia que había en el universo, se pensaba pues que debía eh, frenarse, digamos, lo que es la expansión por la ley de, de la gravedad de Newton, pues, lógicamente, cuanto más lejos, digamos, pierde fuerza eh, la ley de la gravedad. Es una de aquellos que hayáis estudiado un poquito de, de física y las leyes de Newton, pues sabré lo que estoy hablando. Y sin embargo, eso, cuando empezaron a observarlo, no ocurría. Las galaxias no solo no se frenaban, sino que se ac están acelerando cada vez más. Entonces, eh, llegaron a la conclusión de que tenía que haber algún tipo de energía que empujaba a las galaxias, que hacían que se expandiese. Es un tipo de energía muy curioso, que no eh, un, un tipo de energía que no, no pierde, digamos no, no desaparece, no se afecta, no se afecta del mismo modo que la, las energías que conocemos. Es realmente algo que, igual, igual que pasa con la materia oscura, pues no tenemos realmente ni idea de lo que es. Simplemente que según el modelo teórico del universo que tenemos, tiene que existir para que el universo funcione tal como lo observamos. O tenemos errores en la observación, también por la posición en la que estamos en el universo, en nuestra galaxia y nuestro planeta, pero no. Pues o estamos cometiendo errores de, de, o no comprendemos lo que vemos, o, o existe esta energía oscura, o simplemente... Está mal, está mal el modelo. En lo que es el universo, todo el universo, el, la energía oscura sería el 70%. El 70% de todo el universo sería energía oscura. Eh, y el resto sería materia oscura y un, un pequeño porcentaje sería la materia que conocemos y la, las energías que conocemos. Luego entraríamos en el debate de materia antimateria, el universo que se expande y que crea, bueno, es un follón bastante impresionante. Eso, eso, muy, eso vamos, ya Es otra cuestión. Es otra cuestión, pero le vamos a dar un poco la voz a Alba porque igual tiene alguna pregunta por ahí. Sí, voy a cerrar el micro. Sí, tengo una pregunta que han hecho antes en el chat cuando estaba al comienzo de la explicación de Alejandro, cuando estaba comentando que... <coughs> Perdón que nunca se ha detectado esa materia ni nada, hay una persona que ha preguntado que entonces, ¿cómo se manifiesta? Eh, lo he mencionado. Eh, a través de la, Sabemos o creemos que sabemos que existe a través de que afecta con su gravedad pues el movimiento de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. Se, como, cuando, he puesto el ejemplo ese de cuando se descubrió. Se descubrió porque se observaba desde un telescopio una galaxia y se veía rara. No se veía con la forma de una galaxia, se veía como una especie de espagueti. Y entonces se llegó a la conclusión de que había, había algo que distorsionaba la luz. Era como una lente, o sea, exactamente igual que una lente. Eh... Y eso era algo que distorsionaba la luz, pero no sabíamos lo que era, ni lo podíamos detectar de ningún modo. Entonces la única manera en la que lo detectamos es con la gravedad. De hecho, por eso sabemos que viene, por, lo, por la forma digamos en la que está afectando a, a las estrellas circundantes, porque viene digamos, de, tiene una, como desde el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, viene hacia nosotros, en dirección contraria a, a lo que es el movimiento digamos de, de, lo, de las estrellas, el brazo. ¿Y eso nos puede afectar a nosotros? Este es el, la, el título, la pregunta del título. ¿Nos puede afectar? Eh, de hecho, esa, esa es la cuestión. Pues mira, yo he visto vídeos de YouTube que están diciendo que nos vamos a morir todos, que ya el apocalipsis, otros que están diciendo que nos van a salir poderes como los X-Men. Eh, y después, lo que es la opinión de los científicos que dicen que absolutamente nada. Que constantemente nos están atravesando materia oscura. Y no ocurre nada igual que los neutrinos. Los neutrinos son un tipo de, de partícula que, subatómica que, pues, que no tiene carga y nos atraviesan y no pasa nada. ¿Qué ocurre? También los hay que dicen que pueden, que nos, pueden, nos van a dar cáncer o pueden aumentar el riesgo de cáncer. Eh, pues, ¿cuál es la realidad? O sea, no va a pasar absolutamente nada, no van a salir cuernos. Pues la realidad al 100%, simplemente... Si no sabemos lo que es, ni siquiera sabemos si existe, ¿cómo vamos a saber si van a afectarnos Eso lo digo yo. ¿Y qué dice la ciencia? Sobre este la, o sea, los científicos dicen, pero ¿qué van a decir? <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué van a decir si le preguntan a un científico? Que no va a pasar nada. Y posiblemente no pase nada, porque como digo, nos está atravesando, si existe realmente la materia oscura, nos está atravesando de forma constante. Pero no, no estas cantidades. También hay una cosa curiosa. Porque no solo los astr astr astrónomos eh, los, y los físicos teóricos están pendientes de este tema, también están los biólogos. Y me voy a explicar el porqué. Sí, me explico. Eh, existe desde hace ya bastante tiempo, yo creo que desde el principio, un problema grave con la teoría de la macroevolución. O sea, lo que es la evolución... Todo el mundo conoce la evolución de las especies de Darwin, pues está dividido en dos. La microevolución, que es los cambios dentro de, digamos, de unas especies que se forman fácilmente por adaptación al medio. Una cosa que está totalmente comprobada por lo, por lo que es el aislamiento. Cuando un animal se aísla, pues desarrolla una serie de características distintas a las que están en el continente. Esto se ve mucho en los animales insulares. Esto es una cosa que nadie discute, salvo algún que otro... Loco, pero la macroevolución es un problema, ¿por qué? Porque realmente no se ha podido demostrar. O sea, eh, yo creo, o sea, yo creo en la macroevolución. Lo que no se puede, ha podido demostrar es, el, es cómo ocurre. O sea, eh, todos los cambios que se producen en, tú tienes una bacteria, la, la bacteria muta, se convierte, pero en ¿qué se convierte en otra bacteria? Distinta, vale, pero es otra bacteria. O sea, y vuelve a mutar. ¿Y qué sigue siendo? Sigue es otra, otra, otra bacteria. Tú tienes un perro. El perro le produce una mutación. Vale, muy bien. Es distinto. Pero sigue siendo un perro. Y por muchas mutaciones que le haga, sigue siendo un perro. Y cuando se está intentando hacer en laboratorio cambio, estos cambios, salen unos adefesios monstruosos que mueren. O sea, no son... no está funcionando. O sea, la, la, la macroevolución no se está pudiendo demostrar, o sea, no, no, no demostrar, o sea, eh, lo que no se puede es saber es por qué se produce. O sea, la explicación de, de que mucha microevolución produce una, una macroevolución, pues no está funcionando porque no, he, no existen pruebas, es que no existen, no existe un registro fósil que demuestre eso, porque había 14.000 tipos de, digamos, de pasos intermedios que deberían estar en registros fósiles y no aparecen, sino que parece que de buena primera aparecen de golpe animales nuevos o sea, eso es lo que nos dice el registro fósil que algunos animales son parecen intermedios entre unos y otros pero hay un salto enorme entre, entre, entre unos y otros O sea y, y eso es un problema muy grave de la macroevolución y existen pues biólogos que creen en la evolución que la estudian y, y, y han llegado a plantear que a lo mejor hay un catalizador externo y ese externo me refiero a que viene del espacio que la radiación, una radiación espacial que pueda o algo pues realmente es que no saben lo que es, porque como digo, están totalmente a ciegas eh, y muy perdidos, todo hay que decirlo, pues que algo de espacio pueda afectar de algún modo y sea lo que dispare la, evolución, la, la macroevolución. Y ha habido alguno que ha soltado, pero lo ha dicho, medio en broma, pero también lo ha dicho, que... ¿Y si tiene algo que ver con esto? Porque como realmente no se sé sabe lo que es, pues a lo mejor esto afecta de algún modo cambios, digamos, en el ADN de los, de los animales. Realmente, como digo, esto lo digo yo, ¿eh? pero que es que no sabemos realmente lo que, lo, que, lo que es. Si no se sabe lo que es, ¿cómo sabemos si nos va a afectar? Posiblemente no nos afecte, porque es que ni siquiera podemos asegurar al 100% que exista. O sea, es que ni siquiera podemos asegurar al 100% que exista. Entonces, que podemos asegurar de que no va a ocurrir absolutamente nada. No, es ridículo. Ahora, lo más probable, lo que es casi seguro, es que no vaya a pasar nada. ¿Por qué? Porque nos atraviesa y no pasa nada. De hecho, si el problema es que no lo conseguimos atrapar, si, problema, eh, si, lo, si fuese fácil que nos afectase, pues quizás sería fácil atraparlo. Se podría usar materia orgánica para poder atraparlo. Sí. Y no, y no tan, tan cuestiones tan complejas como buscar eh, elementos que tengan un, un nivel atómico súper extraño. Incluso o se ha probado el neón, que tiene un radio, digamos, atómico súper estrecho. Y, y, y eso, y entonces, es complicado, es complicado, pero a 100% realmente no podemos decirlo. Si es que es absurdo, si no sabe, sabe lo que es. Entonces podemos dar un mensaje de no sabemos lo que va a pasar. Que posiblemente no pase nada, sabes lo que yo digo, pero que al 100% seguro poniendo el mano de fuego, pues no, yo no lo diría, si realmente, si no sabemos lo que es la materia oscura, cómo se puede asegurar al 100% que no va a afectar de ningún modo, si es que, si, si es, que es absurdo, o sea, ese planteamiento, quien afirme eso realmente, dice, eh, le planteas, ¿por qué dices eso si no sabes lo que es? Entonces es todo pura y mera especulación. <risa> no se puede, se puede teorizar o lanzar hipótesis más, más que teorizar. Porque yo creo que se lanzan hipótesis porque ni nadie la detecta, ni nadie, nadie sabe dónde está. Ni cómo se está intentando. Detectarla, se ni... está intentando y el que lo consiga premio Nobel le cae fijo. O sea, por eso están como locos. Están intentando, vamos, esta es una oportunidad que tienen porque le viene un aluvión. Y, y a ver, a ver qué pillan. Bueno, pues si pillan algo. Intentaremos salir la, al balcón con una red de mariposas, a ver si cogemos <risa> algo. Realmente <risa> atraviesa, lo atraviesa todo, o sea, es que realmente se, se supone que nos está atravesando ahora mismo. O sea, En esta conversación nos ha atravesado a ti y a mí. Vaya, vaya, pillo, y a los que yo, están yo, mirando yo, esto. Y yo con estos pelos, qué curiosidad. Alba, ¿qué te parece todo esto que nos acabas de contar, Alejandro? Que tú has tratado un vídeo y que, bueno, se dice por ahí que, que se va a acabar el mundo, nos vamos a morir, nos vamos a envejecer. Yo creo que envejecer vamos a envejecer todos unos antes, o todos. Nos atraviese o no. ¿Sí? sí. Pues a ver, todo lo que ha estado contando Alejandro es súper interesante. Además, habían cosas que yo no sabía. Y, pero es lo que él dice... Si, si nunca la hemos detectado, no, no la hemos cazado y tampoco se sabe al 100% si existe, todo son especulaciones, no, no sabemos. No sé, es un, un tema que está en el aire. Ya, pero a mí me, me hace me hace mucha gracia cómo se puede hacer, yo no lo critico, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? pero hay que ir con cuidado, ¿no? digo yo. Sí, hay que ser un poco precavido ¿no? y prudente y no eh, eh, sé sí, ir a las cosas tangibles, ¿no? a las cosas que se pueden un poquito demostrar y aquí nos está diciendo Alejandro que es el que sabe de este tema que nada de lo que se está diciendo se puede ni tan siquiera demostrar entonces eso de que se nos va a morir <coughs> perdón se nos va a morir el perro o vamos a entrar en una enfermedad o en una catalepsia o porque vienen los, los Anunnakis y nos van a abducir, y el reptiliano se va a comer un, un ratón mojándolo en un café con leche. Pues esas son teorías un poco disparatadas y que eh, yo aconsejo, sobre todo a los que estáis ahí detrás y a los que vais a ver este vídeo más adelante, pues que sobre todo vayamos con mucho cuidado con estas teorías. ¿eh? Vayamos con cuidado porque es que ni sabemos lo que es ni sabemos dónde está, ni sabemos nada de nada. Y ya lo veis, Alejandro, primero que lo, que lo capture, que lo cace, que sepa dónde está, en qué lugar se enamoró de ti, pues le dan un premio Nobel por este hallazgo. Hombre, la verdad es que merece un, un premio Nobel, sinceramente, ¿no? Yo ya lo he dicho, va a salir con la redecilla de cazar mariposas, pero Alejandro le dice que atraviesa todo o sea, que mi red no es apta para ese tipo de cuestiones pues no sé Alejandro, si quieres decir algo más sobre este tema yo creo que ya lo hemos dicho todos salvo que haya alguna pregunta, he visto que hay unas cuantas preguntas que realmente se han respondido a lo largo del vídeo, solo que habrán llegado sí. más tarde Sí, sí. más o menos yo sí, os recomiendo... por, eso, por eso no las he dicho, porque las he ido leyendo y digo, todo esto ya lo ha contestado Sería repetir, que, que vaya al principio del vídeo. Que, que le dé, que removine. No, yo el creo el que... VHS. Eh, bueno, hay una pregunta, que materia oscura y la antimateria son lo mismo? No, no, no tiene nada que ver. Como digo, eh, la materia oscura no se sabe lo que es. Y la, y la, digamos, lo que es la antimateria, pues, es las antipartículas de las materias. O sea, eh, a la hora del, del, del supuesto Big Bang pues se eh, creó materia y antimateria, y una pequeña proporción, una mínima proporción de materia más que de antimateria, porque cuando se chocan, un electrón, un protón, o sea, de, de, son, digamos, cargas negativas positivas, se eliminan, se autodestruyen, y esa pequeña proporción que hubo más de materia, pues es lo que ha creado el universo. Sí. Hay una teoría sobre el tema de la materia oscura, perdón, sobre el tema de la antimateria, porque aunque yo no entiendo de esto pero claro, para hacer un programa de esto te tienes que enterar de que va, de que va la película ¿no? que dices, bueno, voy a enterar un poquito y es muy curioso porque hacen un símil en, en un canal de YouTube también, que imaginemos que eh, hay otras galaxias que son que podría ser otro universo paralelo de antimateria, podría ser que se alejó de la materia otro universo, no, galaxia, no, otro universo. Otro universo, otro universo paralelo, sí. Pues ahora imaginemos que podemos acceder a ese universo. Nos destruiríamos al instante. Y que viene un alienígena a darnos la mano. Nos destruiríamos eh, eh, a ambos. No, en cuanto entrase con, nuestra, con la, nuestra atmósfera, con nuestro espacio, se debería de aniquilado. Y si nosotros no entrásemos un universo igual. Pues que pensarán? Es que, es que incluso en el vacío, que hay que entender tanto. que el vacío no está vacío el vacío tiene claro, su claro. carga eléctrica o sea es una cosa que parece un poco absurdo pero es que antes no se sabía cuando se le dio el nombre de vacío pues no se sabía que existe energía que está cargada de energía lo que era el vacío del espacio sí. o sea es que incluso incluso ahí la antimateria acaba desapareciendo o sea no se puede en el, en el retener la puedes crear durante un momentito boom, y desaparece sí, porque de hecho, es... que ha podido... Porque sus el... su electrones chocan con los positrones, a lo mejor dicho, sus positrones chocan contra nuestros electrones, el antipotrón choca contra nuestros protrones, y pum, se acaban destruyendo, carga negativa, carga positiva, fuera, largo. De hecho, ¿se pudo recrear por unos instantes en el colisionador de hadrones. Sí, sí, sí, sí, se puede crear, se puede, sí. la antimateria se puede crear en una cantidades ínfimas pero sí. Se puede crear y de hecho se ha experimentado de que se, se aniquilan las unas a las otras, pero no tiene nada que ver la anti. No, no, no se aniquila, realmente no se aniquila como dice Einstein, eh, se convierte en energía en fotones de alta energía y en rayos gamma bueno, distinto. sí que, que entraría, entraríamos en, la, otra, en otra teoría, la, la, la materia y la energía no se destruyen ¿sino? Sí, ¿no? Bueno. Al, alguien me dijo que todas las fuerzas del universo es igual a cero eh, cuando, cuando te dicen te quiero con todas mis fuerzas igual a cero así que <ríe> que nos no lo digan vale así que nada pues chicos Alejandro gracias encantado de que nos hayas contado todo esto eh, el placer es en un tiempo récord la verdad que esto es algo muy complejo de contar lo he hecho lo he intentado hacer de forma más sencilla posible sí no porque ya te conocemos <risa> ya te conocemos ¿verdad? Qué fama tengo, qué fama tengo. <risa> No, es verdad un día, un día hicimos un programa de radio Sobre la Sábana ¿la la Santa ¿fue? Sí, la Sala Santa Y tuvimos que partirlo en dos Porque aquello era dos, un peado programa Un poco más y, y hacemos como Juego de Tronos segunda, Y lo terminé la temporada. Me cortasteis, menudo desconsiderados <risa> Sí Alejandro Merino, el Árbol Rojo, <coughs> muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos contado pues todo una, esto. Una es última pregunta que, que han he hecho. Comentario. Una sí, última pregunta te... antes de irnos, que, que si el colisionador de drones podría ayudar a los estudios sobre materia oscura. También lo dije antes, que se, lo están intentando. Están intentando crear materia oscura eh, haciendo como pequeños Big Bang, pero de momento un montón de dinero a la basura. De momento nada. No. Ya está, termino. Chico, gracias, Alejandro, por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Que se pasen por mi canal, El Árbol Rojo, que se pasen por el canal de Alba y que sigan por aquí. Claro, por supuesto, ya sabéis, El Árbol Rojo, <coughs> muy fácil, pincháis ahora cuando el salude ahí en el chat, lo pincháis encima y accedéis a todo su contenido. Alba, gracias por haber venido y habernos aclarado todos estos primeros datos científicos de toda esta cosa tan extraña que ni sabemos lo que es, ni dónde está, ni si se le espera. Nada, gracias a ti por haberme invitado y sobre todo también gracias a Alejandro por la explicación que nos ha dado y la verdad se ha entendido todo, lo ha explicado todo muy bien y, y en, en un lenguaje en el que nos podemos enterar todos. Sobre todo es importante, porque los que carecemos de ese conocimiento científico o que no estamos versados en esas materias, pues la verdad es que es pues chicos, gracias a los dos, Alba con su canal Misterios del Mundo, podéis acceder a este vídeo que nos ha, <coughs> nos ha mencionado y pues nada, espero que os haya gustado el contenido de hoy, curiosidades de, del día a día, dices ¿qué vas a hacer hoy? Dice, no sé, me voy a cazar una tormenta de materia oscura cosas raras. Otros preferimos echar un café. Eso es que vas al váter, a mí no me engañes. <risa> Podría ser también. Hay mucha materia oscura por ahí. Pues chicos, muchísimas gracias a los dos eh, por toda esta información y a vosotros deciros que próximamente vamos a tener un estreno en este canal. Un documental. Mm, un documental. de la verdad. Y Misterios del Mundo también y el equipo entero de En Busca de la Verdad. Así que el lunes, os lo digo en directo, el lunes día, ya lo diré, 26 a las 11 de la noche, tenéis un estreno de un documental que hablamos, que no tiene nada que ver con lo que habéis visto hasta hoy, ¿eh? nada, que empieza otra nueva etapa diferente de En eh, Busca de la Verdad y de misterios del mundo, por supuesto, puede subir aquí, se subir allí, podréis ver en ambos canales, pero lo estrenaremos aquí, y vamos a hablar de apariciones marianas, qué hay detrás verdaderamente de las apariciones marianas, y detrás del fenómeno ovni, qué tiene que ver una cosa con la otra, puede ser que nada, y puede ser que mucho. Así que lo vamos a estrenar el día 26 a las 11 de la noche aquí en España, 10 de la noche en, Can en Canarias, <coughs> en México a las 4, Colombia y México a las 4, de la tarde a las, a las 16 y a las 18 en Argentina. ¿eh? Así que estrenamos eh, documental, aquí es un documental no de 5 minutos, bastante más de 5 minutos ¿eh? y vais a preguntaros muchas cositas y, y yo creo que Pequeños flecos que se quedan sueltos en el documental os van a hacer reflexionar mucho sobre el tema de la aparición mariana, la religión cristiana y también del fenómeno ovni y las apariciones de humanoides. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues quizá os pueda sorprender, así que el día 26 lo tenéis a vuestra disposición. Se hará un estreno, también habrá un chat y podréis hablar, escribir y estaremos todos con vosotros como si fuese un directo y lo veremos juntos. Así que, por mi parte, nada más. Buenas noches y nos vemos próximamente. Hasta la próxima.